Bien, pues vamos a hacer un video, les voy a mostrar el detrás de cámara. Tengo mi guión preparado, que he subido ya al teleprompter. Tengo un fondo que es adecuado para el contexto. Voy a utilizar un pequeño tripié, ¿no? que es prácticamente una base de un celular. Eh, el celular, que es donde voy a grabar. Voy a usar también eh, un micrófono de solapa. Y bueno, pues ahí pueden ver el teleprompter, ahí se alcanza a ver que voy a grabar con la cámara de adentro y ahí podemos ver el, el texto. Voy a iniciar, ojalá y podamos hacer esto en una sola toma. Empezamos. Mi nombre es Alberto Ramírez Martinell, soy investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior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 bastante profesional, listo para subir a nuestros espacios de enseñanza.